Bueno, compañero, ¿cómo te llamas? Pablo. ¿De dónde vienes, Pablo? De Sevilla. ¿Qué edad tienes? 25 años. ¿Sé cuánto llegaste aquí a este maravilloso o continente tres australiano? Tres meses y medio, más o menos. Tres meses y medio. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? En principio, siete meses. No sé si meses. veré. O sea, no ¿De trabajo. qué cosas has trabajado? En eventos, de, de camarero en eventos y, y... Y en... El, como mudanzas y... Ajá de lo no, que surja, ¿no? Sí, claro. Básicamente. Sí, claro. Muy bien. Sí. ¿Qué curso has contratado aquí para estar aquí? Me hice dos meses de inglés en Imagine y Southport. Southport. Ajá. Perfecto. Y me quedan ahora cuatro meses más en ITC Ajá. de Sports and Recreation. Muy bien. Y... Muy bien. Perfecto, vamos. Muchísimas gracias. Vamos, te vamos. Bueno, ¿cómo te llamas, caballero? Me llamo Javi. Javi, ¿dónde viene Javi? De Madrid. Madrid, España, perfecto. ¿Qué edad tienes? 19. 19 añitos. Años. ¿Cuándo has llegado a Australia? Llegué el martes. martes? Este martes, hace... hace días. unos días, entonces. Sí, ¿Estás uh, hospedado en algún backpacker sí, o...? estoy en un hostal. ¿En un hostal? En un hostal de... de Gold Coast, en el Paradas. ¿Mientras buscas alojamiento? Claro, exacto. Muy bien. ¿Qué curso, ¿Qué curso has contratado? Estoy en el, el General English, tres meses. Y luego, eh... no sé cómo se llama, EA, se llama, creo. IELTS? No, es, es como el IELTS, pero sin examen, que te preparan para... Ah, creo que no sé cuál es, sí. Ese, no me acuerdo cómo vale, se llama. Vale, vale, perfecto. Y tu visa, ¿de cuánto tiempo es? De nueve meses. Nueve meses. ¿Quieres prolongarlo más o nueve meses ya sí. van a ser suficientes? No, nueve meses, si quiero estudiar después un, un TEI, de dos años. ¿De qué? De, de IT, de y Technology. Ajá. Esto puede ¿Cuáles son tus expectativas aquí, en Australia? Disfrutar, pues sí, disfrutar mucho y trabajar. La playa, sí, trabajar también para sacar dinerillos. ¿Te preocupa mucho ese tema? ¿Lo ves complicado aquí? Mm, no lo sé, como todavía de momento no he buscado mucho, uh -huh. pues no lo sé. Pero según me dicen en esta zona por surfers hay mucho trabajo de para gente joven, sabes hablar inglés, de repostería y todo eso. Sí. Supone que hay trabajo, o sea, que no me preocupa. ¿Tu mucho. nivel de inglés cómo está? Medio, me defiendo. Ahora mismo me cuesta un poco, no me salen las palabras en inglés, pero... Normal. Pero sí. Bueno. Muchísima suerte muchas gracias. Muchas gracias. Ti. Suerte. Bueno compañera, ¿cómo te llamas? María. María, ¿de dónde vienes María? De Canarias. De la Canaria, Canaria canariona muy bien. ¿Cómo te ¿Qué edad tienes? 27. 27. ¿Cuándo llegaste a Australia? Hoy mismo. Hoy mismo. A las 11, por ahí. ¿Cuántas horas de vuelo? En... ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? No sé. <risa> Wow, vale, en Canaria, Madrid, Uruguay, Sydney y todo wow. Y encima sin maleta. Muy bueno. muy ¿No bien. tienes jet lag ahora? Ahora mismo ¿Estás bien. Ahora mismo estoy como el limbo. Muy bien, muy, bien. Sí, muy bien. bien. ¿Durante cuánto tiempo has venido a Australia? Hasta ¿Para mayo, te he avisado hasta nueve meses. De acuerdo, 9 meses, perfecto. ¿Tu nivel de inglés? Mm, más o menos, yo creo que me defiendo. La cosa es el acento australiano, wow. australiano. Wow. Muy difícil, muy difícil. Sí. ¿Qué, ¿Qué curso has contratado aquí? el eh, academy eh, que está en South. Park. Ah, muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas de Australia? Pues, trabajar, disfrutar. Trabajar, visitar cosas ir todos los pies a la playa, igual que en Las Palmas también así, sí, sí. y también practicar el inglés, mejorarlo, surfear, sí, sí. volver a cogerlo, porque lo dejé las palmas ahora no, no, no. no, ah. lo tengo que retomar para cuando lo vuelva a la playa. aquí palmas, es el sitio perfecto para, para, eso, sí, para sí. Vale, vale. vale, pues muchísimas gracias, que vaya todo bien, ah. muchas gracias, ¿Cómo? Ah. Eh, Aitor, ¿de dónde vienes Aitor? De Bilbao, de Bilbao, ¿qué edad tienes? 24. 24 añitos ¿Hace cuánto que llegaste a Australia? Tres semanitas solo Tres semanitas ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Ahora estoy en el centro, en el Southport En Southport Y bueno, empecé en un backpacker Ajá, ah, en un backpacker, me acuerdo Y... No, no, no, no. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde estás estudiando? En Southport, estoy estudiando en Browns Ah, ¿no? Sí, igual que tú Sí, tío, <risa> yo también Y... es un curso de Cambridge Ah, vale. Ah, muy bien O sea, sí. que tu nivel de inglés ya es bueno No, no Me di cuenta cuando vine que no... Sobre todo a la hora de hablar y eso, ahora la hora volverte nah. y tal que no es como el que tienes en España, que te pienso que tienes en España Sí, sí, bueno. Pero bueno, para eso vine, ¿no? Para aprender ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Siete meses siete, siete, siete meses ah, bueno. ¿De trabajo y demás? ¿De momento estás buscando? Eh, estoy mirando en Gantry, estoy mirando, pero esta semana ya he empezado los currículums Muy bien Así que... ¿Cómo, es? ¿Cómo ves la cosa aquí? ¿Optimista o...? Sí, no. sí porque hay gente con la que he venido hacia la par. pues no vino con ellos pero me encontré con ellos en un el bar y eso, y uno está currando una tienda de ropa otro chico que vino también me dijo más tarde está en un bar ya entonces hay que echar pero también es suerte al final es como todo en la vida. Muy bien. y ha cumplido tus expectativas de momento en estas tres semanas sí. Sí. Sí. Sí. sí está aprendiendo mucho aprendes cada día algo nuevo de inglés o del país playas nuevas está ¿Con quiénes viven más o menos? Nacionalidades. Estoy con un lituano, compartiendo habitación, mi profesor de Ia de sur, ah. con un checo, eh, y con un, una brasileña que se ha ido ahora, que la ha estado en una O sea, un mix. ¿Estás surfeando ahora aquí eh, en Golco? Sí, después de la semana pasada. Sí. Y a poco, es muy difícil. Nah, eh. Eh, hay, hay que darle tiempo a eso. ¿sí? ¿No? ¿Y quieres quiere viajar alrededor de Australia sí, para sí. descubrir sí, más eh, cositas? Sí hasta la Gran Barra de Coral bajando uh -huh. y luego me gusta también algún país asiático pues, Tailandia, Valencia, o... Tailandia, sí. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. ¿A ti? Gracias, tío. Te llamas. Me llamo Elena. Elena, dónde vienes Elena? Vengo de Mallorca. De Mallorca. Y llevo y la aquí bonita un día. Sí, muy Mallorca bien. muy bonita. ¿eh? ¿Cuánto llevas acá? aquí en Australia? Pues ahora mismo hará 22 horas, 23 horas. Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde estás hospedada Estoy en, en Aquarius Backpackers, en Southport. En Southport. ¿Está tu escuela ahí también? Sí, mi escuela estaba en Southport, pero todavía no he empezado. Empiezo el 4 de 15. ¿Qué curso has contratado? Eh, voy a hacer tres meses de General English y luego el Lions ¿En qué escuela, En, en Inford. En, en Southport. Vale. Lo que voy a intentar vivir en Surfers Paradise. ¿En Surfers Paradise? Sí respecto a tus expectativas de Australia Hombre, ¿Qué, tampoco... qué metas tienes aquí digamos a ver metas pues principal aprender inglés tu intención aprender inglés cien eh, y luego pues quiero viajar bastante viajar y descubrir sí, sí. qué nivel tienes de inglés pues es que tampoco se decirte. a ver puedo mantener una conversación pero pues, me defiendo tampoco me defiendo. soy Muy bien. Sí. pero bueno Creo que cuando lleve ya aquí un tiempo... Bien. ¿Y tu intención es quedarte más aquí más tiempo o A estás ver, probando? Mi ahora mismo yo tengo visado de nueve meses. Son seis, seis meses de, de curso y tres meses quiero aprovecharlos y viajar. Viajar todo lo que pueda. Ya tengo una lista para cumplir, <risa> para viajes. Muy y no sé, en principio pues si veo que me gusta mucho, que tengo ganas. Si llegan los nueve meses y quiero seguir aquí, mi intención es seguir bueno, pues muchísimas gracias, y ¿te tenga mucha suerte, choca Bueno señoritas, ¿cómo llamáis? Ana, Ángela, Ana. Ana ¿De, ¿De dónde venís? Ella tiene 23 años y yo 28 ¿23, 28? Llevamos una sí. semanita aquí Muy bien Estoy conociendo todavía un poco todo, ¿no? Sí, sí, ya, surfe ya no lo conocemos bien Ahora queremos empezar <risa> ya, a... a ver a más un poquito, Muy bien Porque la verdad que surfe se nos queda chico ya ¿Cuánto, ¿Cuántos meses la visa vuestro? Nueve Nueve, nueve meses ya también te debe ampliar. ampliar un poquito. Muy bien. Entonces, a ver, ahora sí. que no hemos empezado, cuando empecemos las clases, el trabajo. Sí, imagínate para que a mí me llotó que trabajando. Claro, bien. y no me gusta y me quiero ir a mi casa. Muy y bien. mi perro lo ha he mucho de veras. Sí. También. Amén, con eso. Hay que que... eh, ¿Qué curso he contratado? En general, ¿no? general. En general. Y luego el ¿Cuántos meses y meses más o menos? Yo hago cuatro semanas de general, luego hago dos meses y pico de first, luego los dos meses o de break que te dejan de no hacer nada. Dos meses de advance o dos meses y pico. Y ya el maestro y, Muy bien. y la casa. No sé. ¿Y tú? <ríe> sé que primero el general y luego el fair, pero vale. no sé se cuántas semanas de calabón. Muy bien. ¿Y cuáles son vuestras intenciones aquí en Australia? De bueno, pues, ¿Nuestras metas? Sobre todo aprender inglés, perfecto ¿sabes? Eso es importante. Eh, yo quiero aprender a surfear también. Ajá. A ver, sí, sí, ¿Están sí, no, sí. en ¿Están el sitio adecuado? Los de trabajo me regalaron un curso de. Yo he en Madrid, cuando me vino para acá me regalaron un curso de Zoom Así que voy a empezar por ahí como... Muy bien, muy Así bien que va, va, va. Vale. Y yo porque pues, como no sé muy bien lo que quiero hacer con mi vida, digo pues me tomo un tiempo sabático y ya Sí, aprendes inglés también, la verdad. ¿Y el trabajo? de? Pues ayer, ayer empezamos, empezamos a echar el currículum. ¿no? Y por la mañana fuimos y por la tarde me dijo el chico, bueno pues vengo por la tarde y haces una prueba de camarera no voy a tener fácil hablando. Sí, sí, bien Seguro Y nada, bien, la verdad Muy bien Bien, pues bien, yo creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Chocas. Ah, Muchísimas gracias mucha suerte.